En los videojuegos de Final Fantasy, comenzando con la quinta entrega numerada, la invocación Carbunco o Rubí se caracteriza por proteger al equipo con el hechizo espejo, aunque en otras ocasiones conjura freno o prisa. Su origen se encuentra en Chile, donde, en el siglo XVII, se creía en la existencia de una criatura mítica de pequeño tamaño con un espejo en la frente capaz de brillar, como un carbón ardiente. Además, en la mitología chilota del archipiélago de Chiloé, en la costa de Chile, se les describe indistintamente como un perro, gato o almeja con una luz roja que sirve para guiar hacia los tesoros ocultos.